Al fin ha llegado la tan esperada Navidad. Es momento de cuidar de lo que más nos importa, cuidar a nuestros seres queridos y pasar tiempo juntos. Es momento de recordar a los que ya no están, a los que un día nos dejaron. Es momento de cuidarnos, de cuidar a los demás y darse tiempo de disfrute en buena compañía. Es momento de escuchar y de ser escuchados. De decir aquello que no nos hemos atrevido a decir. Es momento de romper la rutina, de descubrir nuevas aventuras e iniciarse en nuevos retos. Es momento de abrir un buen cava, porque sí, porque te lo mereces. Brinda con tus amigos, con tus familiares. Brinda para desear felicidad. Brinda para alejar las tristezas y atraer las buenas energías. Brinda por lo que ha venido y por lo que vendrá. Por unas navidades llenas de alegría, amor y compañía. Brinda, porque es Navidad. ¡Feliz Navidad!